Señores, como veníamos diciendo hace varios días, dejan en libertad al Urbano El Crop, del antiguo dúo Doble y Crollo Pepe, lo que hicieron en Pinino en el Dembow, lo que pegaron el Dembow. Eh, eh, él fue detenido e investigado por la muerte de un adolescente. El cantante Urbano El Crop, quien estaba detenido por investigación de la muerte de un adolescente de 17 años, fue dejado en libertad la tarde de este martes por la Fiscalía. Sin embargo, la investigación del caso continúa en espera de los resultados del análisis forenses para determinar las causas de la muerte de la menor. El ex integrante del dúo Los Pepe salió del destacamento Felicidad de los Minas tras ser relacionado a la muerte de la joven. De acuerdo con un video que circula en las redes sociales tras varias horas de investigación, el urbano posteriormente fue despachado a su casa en compañía de varios familiares. Tenemos video de eso. Vamos a ver. Estaba ahí. ¿Y en la clínica que le dijeron a ustedes como familia? ¿Dónde está Chucho? Llámeme a Chucho. ahí. Chucho. Tío. Ah, sí, usted estaba ahí también. ¿Eh? Integral tres. ¿Eh? Integral tres. Espérate, ¿quién era? el fue que le eh, dieron toda la información. Dígame el nombre suyo completo. Martínez Gómez. ¿Y su hija? Magdalena Gómez Encarnación. ¿Y qué edad era que ella tenía? Eh, dieciséis para diecisiete. Ok. Él era que estaba ahí. Sí, saludos. Le acompaño su sentimiento, don. ¿Su nombre? Silvestre sí, Don Silvestre, cuando usted llegó a la clínica, ¿qué información le dieron los médicos allá acerca de la joven? La información que me dieron allá, porque llegó a las 6.45 de la mañana, pero que supuestamente, supuestamente llegó muy pronto. ¿Y de qué murió? ¿Se afició? ¿Le dio un paro? ¿No le dijeron nada? no, bueno, no. Yo directamente, el director no me dijo claramente de qué había muerto, sino que se suponía que podía ser una sobredosis. Y la analítica, ¿no le hicieron análisis de sangre para ver si había consumido hecho, alcohol? Yo creo que eso lo determinaba el inacción. Ok. Eso lo determinaba el estudio de allá, entonces yo iba, el experimento que hicieron iba a determinar. ¿Y el cadáver ahora mismo dónde está? Está allá en paralelo. ¿Cuándo lo entregan? Supuestamente lo entregan mañana. Ok. Don martínez ¿alguna petición que usted tenga a las autoridades sobre este caso? Bueno, a las autoridades que hagan su trabajo. Que hagan su trabajo, que ellos, ellos, ellos saben que son culpables. Señores, ahí están los familiares, incluyendo el padre de la menor. Dice que llegó a las seis y pico de la mañana y llegó muerta, dice el caballero, que le dijeron en, en el hospital, supuestamente... En las redes sociales, dice que había estupefaciente, estupefaciente y, alcohol. y alcohol. Entonces, hay que esperar el resultado del INACIF para ver qué fue lo que causó la muerte de esta joven. Señores, la juventud debe tomar conciencia. Dejarla lo que era. Los padres orientales, tú no tiene que darle golpe a nadie, oriente, siéntese. Uy, El hijo le gusta beber, ven acá mi hijo, ve, cómprate caja y media de CB, estamos viendo aquí tú y yo hoy. O esa confianza con ese hijo. Ven mi hijo, no esa esquina, que esa esquina tú sabes que, que se menea esto, que se menea lo otro. Aconseja a su hijo la niña. Mira, mi ve. Como decían los viejos de antes, los 10 cheles, eh, mira, eso no se puede porque después los hombres te van a coger de relajo. Tiene que primero prepararte mentalmente el día que tú vayas a hacer eso, con la persona que tú quieras, entiendes? Entonces usted debe hablar con las niñas y los niños. Porque antes un joven era de 20 años, ahora un jovencito tiene 13, 14, ya sabe lo que es bueno y que, lo que es malo. Claro. Entonces deben, usted, no es que, ah, que mi hijo, que la sociedad, no. La educación empieza desde claro. casa. Cuando yo salía para el colegio a mí me decían, lo primero, tiene que respetar al profesor cuando lo llama la atención, cuando lo llaman a la pizarra. Es tan tal que a mí, yo no sabía las cosas y me paraba a la pizarra, porque yo no podía faltarle el respeto a la, a la profesora, aunque yo me quedara callado. Pero yo iba a la pizarra porque en mi casa me decían que era los papás de nosotros en los colegios, en los profesores. Uh -huh. Sí, eso no es que dique, ¿entiendan? deben orientar, si la, la niña de usted, 17, 16, usted la ve que está en la calle, llama la atención si vive con usted. Lo primero es un ejemplo que si Enge es amigo mío sobrino, vamos a poner, y es un joven menor de edad, este no, tiene como 30, <risa> es menor de edad, está viviendo en mi casa, yo lo puedo querer y adorar, pero a la 10 yo estoy acotado. Y tiene que respetar. Y no te puedo dar llave en la casa mía. Tú no pagas un peso. Y eso no es el mala fe. ¿Y eres, y eres menor. Usted tiene que acostarse cuando yo me acueste. No si ves? me levanto y no estoy en la cama, ya tú no tienes derecho a vivir aquí porque es responsable soy yo de lo que te pase. Eso es así. Los hijos míos... <tose> la mamá me dice, no, que tú eres muy salvaje. No. Ese, ese pito candela por todos los lados. pues ¿No entiendes? Porque a mí me criaron así. Antes yo odiaba que me dieran pela, pero ahora yo me siento ah, y okay. analizo. y Yo sé, yo sé gracias mamá. Pena. ¿Eh? ¿Anda no, pero bueno, no, anda anda, anda, no anda, anda, anda, me mí me con bate. a mí era para tumbarme. <risa> Entonces usted debe ser eso, usted no puede ponerse también de loco. Por allá, el hijo suyo, por allá, Dice, usted, las 11 de la noche, un muchachito montando bicicleta. No, nada de eso. Usted tiene que ponerse la pila. Ay, ¿y este hijo tuyo, ahí salió. En la esquina está. Uh -huh. Ella no sabe, pero le da un cocotazo. Viene el muchachito y quiere salir con cinco machetes y ahí marido. A pelear. A pelear, Entonces, a pelear. esta sí. situación, los artistas también. Inmediatamente usted pegó un tema. Y se dio a conocer a nivel nacional, tiene que cambiar de vida. Manejarse. Claro. De no una vez. No tanto los artistas, cualquier figura, comunicador. Estos muchachos se pegan ahorita. Tienen que cambiar la vida automática, No es que ellos quieren. El estatus lo exige. El estatus lo exige. Ya usted, todo el mundo lo conoce. Si usted se duerme allí como se duerme en cuando está borracho. <risa> Le sueño que. No vuelvo eh, por eso. ¿Tú entiendes? Entonces lo va. graban, ay, ay, Porque lo que más era. que si de de no, no le dé con sacar su video. Ve, ve, ve la familia, ve la familia viviendo, se le quita. Ay. Ahí viene otro día. Tú no sabes arriba. que no hay. Ayer salí yo como dos sí. veces y me grabaron. Me, te, me grababan. Ay, Entonces, sí. Desde una segunda lo graban antes. <risa> como hay como tres videos más que me graban y yo voy, por pa, pa, pa, La gente la. ¿Tú otra entiendes? Para que sepa que tenga cuidado. No, no, calle, que no, que me graban a la calle. Hey, yo salgo con hey, pues, no, cuidado. No. Salgo con lo que hacen. Claro. No me graban a la gente disimulando. que te vi, Sabes mírate? que yo cuando, cuando me doy mi traguito me la y agua para la seca. <risa> ahí está de una vez. No suelte, suelte que los videos que yo tengo, eh, los videos no, que No, me no me los grababan, videos míos, he dado un salto como una guinea, porque yo digo, sí, "Si tiene un par de videos míos yo dando a, que suelte es que él no, no tiene, lo tiene más gente." no No, yo he hablado con él, yo estoy he hablado con hermano. No, yo lo voy a ir la computadora Están discutiendo un sí, programa <risa> allá, están discutiendo yo. Ahorita va a le los videos. <risa> Esto es increíble, no se puede. Pues bien, como iban diciendo, fuera de coro hay que orientar. Orientar, sí. Claro. Si usted sabe que su hijo está mal parado, busque ayuda, a ver mi hijo, vamos allí. Esto con lo otro. Ah, reunión familiar, que eso es lo que más mete miedo que los muchachos de 17 y 18 y 19 años son los que más quieren saber tú le dices una cosa, no, no es así, es así. Que ya en estos tiempos ellos no miran a los papás. ¿Quieren porque todo quieren, todo quieren todo saber no, más que todo no, el mundo? A Yo conozco un amigo mío que siempre lo ve programa. Me va a matar por este chingo Que le amarró una cadena, pasó el hijo. No porque el chamaquito es eh, tú sabes, no es que está malo, sino que le gusta, porque ni bebe. 17 años ni bebe, lo que le gusta está ahí con los muchachitos y le dan querella y cuando él llega aquí ya o le hace así esa cadena, vejo. ¡Ah, fua, fua! con un candado ahí de este tamaño, chamaquito dando gritos la noche entera porque le amarran la pasola, pero eso después lo piensa porque uno madura. Yo era, yo, nomás mismo, yo era el último que me acostaba en el barrio. Todavía hay un vecino que dice, tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Yo la una y estaba yo solo en el barrio, ¿eh? que no me gustaba acostarme. ¿Tú entiendes? No tenía que ver cosas que no podía ver, ya hacían los mayores. Yo estaba despierto esa hora. Le llamaban otro día, Fulano, no has visto nada. ¿Tú me entiendes? Entonces <risa> debemos corregir a los adolescentes. ¿Tú me entiendes? Porque mira lo que pasó con ese ese papá. Ahora la incógnita de cómo fue que murió te pone más loco. Más loco. Claro. Eso es igual que tiene un familiar y se le pierde por pues, México, se desaparece con una yola que usted no lo vio, que usted no, todavía no asimila que está muerto. Es igual así. Ese, ese padre tú lo puedes ver con una sonrisa y está destrozado por dentro. Destrozado por sí. dentro.